Le damos la bienvenida a Nicolás Arata, director de Formación de Claxo y Movilización del Conocimiento. Bienvenido, Nicolás. ¿Desde dónde estamos en el día de hoy? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos. Eh... Eh, bueno, hoy en Guadalajara por iniciar una, una jornada de trabajo junto con Calas, una plataforma para el diálogo en donde conversaremos, estaremos trabajando con, con, con los colegas, las colegas sobre eh, el tema de los cuidados, eh, un evento que se va a desarrollar aquí en Guadalajara durante eh, tres días. Así que bueno, muy muy ansiosos todos aquí, ansiosas por, por comenzar el, el trabajo presencial que se demoró tanto, pero bueno, de a poquito vamos, vamos regresando a él. Me, me estoy, estoy muy estoy muy tentado, Nicolás en eh, pedirte que nos muestres brevemente algo de ese espacio en el que estás yo sé que es, puede parecer desprovisto a la cámara pero es impresionante, estás como en un patio español Ay, en mira. Un, sí, mira, bueno ahí se alcanzan a ver Sí, este, esto hay que decirle a quienes nos están viendo que no estaba preparado. <risa> <risa> eh, pero bueno, a Gustavo le gusta improvisar, ¿no? No, me, le gusta encanta, me, me, encanta. me encanta el lugar eh, que estás, es maravilloso. Estamos, eh. claro, estamos ya en los días previos de la celebración del Día de Muertos, que es un día muy muy importante aquí para la cultura mexicana. Bueno, Digamos de, de buena parte también de Mesoamérica, eh, entonces ya entrando también en ese, en ese clima de conmemoración, y bueno, de trabajo, porque al final de eso, de eso se trata claxo, ¿no? de, de, de producir eventos, de producir encuentros y de pensar los temas que, que le ocupan a las ciencias sociales. Y Nicolás, lo sabemos muy bien, tu presencia junto con la de Karina en México, obviamente también es un preámbulo hacia lo que va a ser la conferencia, la novena conferencia en junio del año que viene, en lo que va a ser un encuentro muy importante, que estará nutrido de todos estos encuentros y seguramente también de lo que nos vas a hablar en, en la jornada de hoy. A ver, contanos un poco si quieres hacer un mínimo preámbulo que nos sirva para poder ver el próximo video y situarnos, porque tenemos varios entrevistados para la jornada de hoy. Bueno, el, eh, la columna de hoy se la queríamos dedicar a una, a una actividad que en Claxo queremos mucho, que hemos, eh, en la que hemos trabajado mucho, en la que hemos trabajado mucho colectivamente, con, eh, bueno, con una institución que es, este, la, eh, eh, que es IVOS y que es eh, sobre todo el Proyecto Alep y Poblaciones clave, es decir, una red de, este, de instituciones, de, de, de, de redes que trabajan el tema del VIH-SIDA, eh, un tema que en claxo no había sido abordado eh, este, con la profundidad, con la dedicación, con el tiempo que le pudimos que le pudimos dar en el marco de este proyecto, y por eso hoy nos parecía, Gustavo, que era muy bueno escuchar a algunos de los protagonistas, de las protagonistas que han, eh, que han transitado este, este proyecto, que concretamente eh, son o fueron, ¿no? este, porque ya eh, felizmente se han graduado más de 150 eh, estudiantes de 18 países, de América Latina, que integran 10 redes latinoamericanas, latinoamericanas, perdón, con trayectoria histórica en la temática del VIH, eh, en un diploma y en un, en un proyecto de, eh, de alfabetización, ¿sí? dos dispositivos de formación virtuales que, bueno, han tenido, como te digo, eh, eh, 150 graduados, graduadas, graduades, y que ha producido también algunos de los materiales que, que podemos ver a continuación. ¿Te parece que arranquemos con un video de presentación que nos trajiste y después presentamos a los entrevistados? Excelente. Dale, a ver. Proyecto Alianza Liderazgo En Positivo y Poblaciones Clave y Claxo presentan. Salud Colectiva, Salud Positiva. Un viaje de conocimiento por América Latina y el Caribe a través del Diplomado Superior en VIH y Salud Colectiva y el Programa de Alfabetización TAR. Una propuesta de formación en torno al VIH desde una perspectiva de salud colectiva, interseccional y de derechos humanos. Somos 248 estudiantes de 18 países con diversas trayectorias formativas previas. Nos acompañan 18 docentes abordando críticamente la perspectiva de la salud colectiva y un equipo de 21 personas mentoras promoviendo el diálogo y los vínculos. Juntes recorrimos 168 horas de formación de posgrado a través de 13 módulos temáticos, con clases especialmente diseñadas para esta propuesta y las intervenciones de 15 expositores invitados de las redes. Además, contamos con 12 podcasts que amplían y potencian la circulación del contenido y 8 pósters que nos ayudan a sintetizar los conocimientos compartidos. Todo esto se reunirá en dos manuales de acompañamiento pedagógico que estarán en acceso abierto para que otros puedan aprovechar esta propuesta de formación. Con estas herramientas, la Alianza Liderazgo positivo y Poblaciones Clave, con el apoyo de Claxo, potencian el trabajo de redes y movimientos sociales, fortaleciendo acciones colectivas, sanitarias y transformadoras desde el nuevo paradigma de la salud colectiva. Maravilloso video, Nicolás, que veíamos ahí, que nos da la posibilidad de entender la magnitud de, del proyecto, de la cantidad de cosas que tienen. Pero me parece, Nico, y ahora te voy a pedir que nos sigas contando algo más, pero no sin antes presentar al resto de los entrevistados y entrevistadas de hoy. Vamos a presentar a Camila Downer, este, integrante del equipo de la red de posgrados. Bienvenida, Camila. Y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Hola, Gustavo, un gusto. Buenas tardes. Hola, Nico, ¿cómo están? Eh, también vamos a presentar a Ernesto Cortés, secretario regional de la red latinoamericana de personas que usan drogas, Lampud, que también está aquí conectado con nosotros. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias. ¿Desde dónde te encuentras tú? Hola, buenas. Estoy en Costa Rica. Bueno, bienvenido también. Y ustedes ven aquí, se empieza a armar la pantalla con caras, este, personas, integrantes desde diferentes lugares. Y también vamos a presentar a Andreina Quiroz Vázquez, Ella es oficial del proyecto IVOS, coordinadora técnica del libro Tejiendo Redes, el VIH, visto a través de 14 activistas de Latinoamérica. Bienvenida, Andreina, eh, también aquí al Infoclaxo. Hola, un gusto saludarles también acá desde Centroamérica, Costa Rica. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un placer tenerlos a todas y a todos y la verdad que veíamos ese video tremendamente impactante con la magnitud y la dimensión de un proyecto que no solamente va por el lado de la formación, la capacitación, sino también de producciones eh, en el ámbito de los podcasts, de los videos, eh, entiendo que libros, manuales. Eh, Camila, si quieres detallar un poco más por dónde va este proyecto y lo que implicó la magnitud, que algo Nicolás ya nos adelantaba. Dale, buenísimo. Sí, realmente ha sido una propuesta desafiante para el equipo de la red de posgrado este proyecto que hemos desarrollado conjuntamente con, con el proyecto la Poblaciones Clave. Puntualmente me gustaría remarcar que, siguiendo uno de los pilares de la red, que es el diálogo de saberes, eh, en este proyecto compartido eh, hemos constantemente, tanto previo al inicio como durante la cursada, tenido un diálogo eh, con cada una de las redes para... Eh, co-crear ¿no? toda la propuesta en su conjunto. Eh, puntualmente en relación a los contenidos, Claxo contaba con un equipo docente de muy preparado y que además aportó una perspectiva particular, que es la salud colectiva, que, que nos gustaría también resaltar eso, ¿no? Que, que el equipo ha aportado ese saber y la idea siempre fue que ese saber que desde el equipo docente se presentaba se pusiera en diálogo con una experiencia acumulada, ¿no? De cada una de las redes, seguramente sobre esto Ernesto y Andreina nos contarán más, pero que no eran redes este, que, no, que no tenían noción al respecto, sino que tenían mucha experiencia acumulada y que... Eh, parte de, del objetivo del diploma era que pudieran ponerla en diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yendo a la propuesta pedagógica puntualmente, nosotros hemos desarrollado una serie de videoclases justamente a cargo de, del equipo docente, pero siempre complementada con otros videos que eh, diferentes referentes de las redes eh, fueron creando justamente para propiciar y eh, potenciar ese diálogo entre, entre la experiencia de las redes y los docentes. También hemos desarrollado otros materiales, como decía Gustavo, que, que apuestan a una innovación pedagógica para la red. Por un lado, eh, los pósters y los manuales de acompañamiento pedagógico en términos de línea gráfica, que fueron desarrollados por una gran artista que también vale la pena nombrar, que es Power Paola, así como el video que, que hemos mostrado recién, que, que, que resume y sintetiza eh, estos cursos, to, toda la línea gráfica fue desarrollada por, por Power Paola, eh, y bueno, justamente esto, estos materiales que comentaba, tanto los pósters como los manuales de acompañamiento, fueron diseñados con, eh, con el objetivo de sintetizar los, los saberes eh, para, para los destinatarios que son los estudiantes. Eh, y también eh, resaltar que este, estos cursos eh, tan, tan desafiantes nos han planteado... Un, un desafío, valga la redundancia, de trabajar con activistas que traían, que portaban trayectorias formativas muy heterogéneas. Eh, y en ese sentido también vale la pena remarcarlo como otro, otro de las, otra de las cuestiones ¿no? que se pusieron de manifiesto en, en estos cursos, que quizás a diferencia de otras propuestas formativas de la red de posgrado, eh, aquí hemos, hemos propiciado estrategias de enseñanza que permitieran el trabajo permanente y constante con un equipo mentor muy preparado para hacer un seguimiento sobre cada estudiante y que nadie se sintiera por fuera de la propuesta eh, también hemos desarrollado una propuesta de sistematización de la experiencia pedagógica justamente para fortalecer eh, y, y resaltar ¿no? el, el carácter de, de estos cursos y los aportes que estos cursos pueden generar al campo de la educación y de la educación popular. Así que bueno, estamos muy contentos y simplemente para... Para ir dejando la palabra a, a los otros colegas, eh, resaltar que más allá de los materiales que yo nombraba como parte de los cursos, también se ha desarrollado dos grandes materiales eh, que, que movilizan el conocimiento más allá de la propuesta en sí, ¿no? Por un lado, eh, y ahí aparecen en, en pantalla el libro Tejiendo Redes, el VIH visto a, 14, a través de 14 activistas de Latinoamérica, que es un libro que también hace parte y acompaña al desarrollo de estos cursos, que fue escrito por Frank Baez, un escritor eh, dominicano, por supuesto con la participación de todas las entrevistas de las redes. Y por otro lado, eh, la serie podcast, eh, salud Colectiva, Salud Positiva, que se encuentra a disposición en la web de, de Claxo y en el en el canal de Spotify de Clax. Invitamos a todos a, a, a escucharlo y, y, a, y a poder acercarse a los saberes que hemos propiciado en estos cursos, más allá ¿no? de, de esta instancia en particular. Vamos por el episodio 2, así que aún nos quedan varias semanas para, para seguir compartiendo la temática del VIH. Así que, bueno, muy contenta. Sí, esperando con ansiedad el resto de los episodios de los podcasts que, como vos decías, están tanto en la página de Claxo como en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en Apple Podcast. Lo van a encontrar en todas las plataformas y realmente es maravilloso como material. Eh, vos, Camila, hablabas de desafiante y quiero ahí convocar a Ernesto para que nos cuente un poco cuáles fueron entonces esos desafíos y cuál es eh, esta posibilidad de construir formación, con una discusión con las sociedades civiles, desde otro lugar, de un lugar decididamente alternativo y con producciones que no solamente quedan en la circulación dentro de las aulas, por llamarlo de alguna manera, sino que son sociales, que generen impacto social. ¿Cuál fue el desafío en ese sentido, Ernesto? Pues yo, yo creo, bueno, muchas gracias, el desafío principal es la cantidad de estudiantes de tantos países, lo vimos en el video al principio, ¿No? 18 países, 248 eh, no, de verdad, a mí me parece que ese fue el desafío principal y se, y se sacó bien la tarea, eh, principalmente por la metodología andragógica virtual que se utilizó, que me parece que, que fue genial. Yo soy graduado de, de, del curso, del diplomado de VIH y Salud Colectivo, eh, seguí de cerca también el de tratamiento TARP porque he estado participando de lleno con el proceso, y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Darle ese espacio de participación a las personas y a las poblaciones de las redes y esta oportunidad educativa y de capacitación. O sea, es, es inimaginable, creo yo, ¿no? Eh, contar con un título de diplomado de claxo, ¿verdad? Con haber llevado cursos con, con docentes de tan alto nivel, discutido temas tan profundos que tienen que ver con nuestra cotidianidad, además, ¿verdad? No estamos hablando de metafísica o de. Eh, bueno, algunas cosas tal vez podríamos acercarnos, pero eh, finalmente es muy práctico y, y siempre hay esa lógica de incidencia, de, del reconocimiento de nuestros derechos humanos ¿no? y de la necesidad de garantizarlos y protegerlos. ¿no? Entonces, Yo creo que eso es clave. ¿verdad? Y además de eso, podría decir que el proceso fue muy interesante. ¿no? Incluso en, en LAMPUT, eh, en la red latinoamericana de personas que usan drogas, Hicimos chats de WhatsApp, ¿no? las mismas mentorías, yo creo que eso fue clave, además de todos los materiales. Ahí Andrés se referirá un poco más sobre eso, pero esa posibilidad de esa, compartir virtual con personas de otros países, de otras redes, ¿verdad? y entre nuestros mismos pares, compartirnos resúmenes, tareas, ¿verdad? y ver cómo sacamos, porque también fue, fue una inversión de tiempo y, y de, de mente intensa que, que no estaba acostumbrado, ya hace tiempo que no me graduó de un curso. Entonces, Martín de verdad se agradece, se agradece un montón. Iba, iba ahí, gracias Ernesto, iba a consultarle a Andreina, digo, la, a ver, no solamente la importancia de una formación de estas características, sino el desafío de poner en juego eh, estas temáticas en el medio de la pandemia, digo, en el cual posiblemente eh, el coronavirus monopolizó gran parte de las temáticas, pero evidentemente las otras temáticas no solamente que continuaron, sino algunos casos se agravaron, digo, sabemos de casos relacionados con salud que la gente por ahí dejó de controlar algunas cuestiones de salud porque la pandemia hizo casi como una pausa en algunas temáticas. En ese sentido, Andreina, digo, ¿cuál es la importancia eh, desde Ivos de llevar adelante un proyecto así, de poner nuevamente en eje eh, el, tema, el tema este? Claro. Bueno, muchas gracias por el espacio. Ciertamente para IVOS y para el proyecto Alianza Liderazgo impositivo Positivo, estos espacios de formación, tanto el Diplomado Superior en VIH y Salud Colectiva como el Programa de Alfabetización TARP, son un hito, son un momento histórico para la respuesta integral al VIH en América Latina y ciertamente tuvo muchos desafíos y en torno al ambiente digital, virtual, creo que fue bueno un acierto, una dicha contar con la experiencia de Claxo, ¿verdad? que es una universidad bueno que cuenta con muchísima experiencia y fue pues, pionero en, en estas dinámicas ¿verdad? virtuales que hemos tenido que adaptar. Y bueno, entonces también eh, reconocemos que hay una brecha digital muy importante eh, dentro de las redes que fueron parte de, estos, de este proyecto. Y bueno, hemos estado fortaleciendo, fortaleciendo también estas dinámicas virtuales que pues, nos tocó enfrentar. Y sí, yo también quisiera mencionar, ¿verdad? Eh, para el diseño de estos procesos de formación se generó también un diagnóstico, ¿verdad? Entonces ya preveíamos que era necesario un espacio virtual y en estos diagnósticos se identificaron primero las necesidades de formación y también las brechas de investigación que necesitamos subsanar como parte del proyecto. Entonces unas de estas brechas eh, ya fueron identificadas desde antes, ¿verdad? Entre esas sí estuvo la brecha digital. También encontramos que hay un vacío en el trabajo de, de diseño y de investigación y de creación de conocimiento colaborativo, ¿verdad? Que involucre a las poblaciones, que involucren a las bases comunitarias. Y esto provoca también que haya una dificultad para que las comunidades se apropien de ese mismo conocimiento y lo utilicen. Entonces, estos espacios de formación vienen a, pues, a fortalecer, a subsanar estos vacíos que encontramos en torno al conocimiento y generación de, de información estratégica en torno al VIH y poblaciones clave. Y bien, bueno, también quisiera mencionar que se propuso una metodología muy nueva para evaluar el programa del Diplomado, que involucró la metodología de monitoreo y evaluación de cosecha de alcances. Esto fue todo un proceso eh, pues muy experimental, pero que apoyó mucho ese vínculo de cómo vamos a aplicar el conocimiento a nuestros activismos, a nuestras experiencias eh, organizativas. Entonces, esto también para nosotros es, es muy importante mencionarlo. Y bueno, para eso fue esencial el apoyo de las personas mentoras, ¿verdad? Contamos con un equipo de 21 personas mentoras coordinadas desde Claxo que daban un apoyo muy cotidiano, ¿verdad? Desde comunicaciones por WhatsApp, ya eh, teléfono, también correos, etcétera, ¿verdad? Para llegar hasta las mismas bases comunitarias eh, verdad que nos acompañaban desde diferentes países verdad Latinoamérica pero también eh, diferentes espacios y localidades dentro de esos países verdad eh, también en muchas ocasiones rurales la montaña verdad eh, eso fue también todo un desafío muy importante y bien bueno por último les quiero recordar el libro que mencionaba Camila el libro Tejiendo Redes, el VIH visto a través de 14 activistas de América Latina, que fue escrito por el escritor dominicano Frank Báez. Para nosotros es igual un logro eh, haber generado esta joyita de libro que, pues, eh, son diferentes entrevistas. Está escrito de una forma muy sincera, muy honesta, eh, muy sensible, ¿verdad? En donde se muestran las experiencias de activismos y, y de vidas de pues estas 14 personas que fueron entrevistadas, entonces también les invito a que descarguen el libro en la página de Claxo y bien, eso de mi parte. Gracias Andreina, muy claro la, la cantidad de dimensiones que, que planteas, y quería volver a Nicolás, porque hay algo que me parece, él siempre nos habla sobre las lógicas educativas, la importancia de pensar en cuestiones innovadoras eh, al momento de las formaciones, y me parece que el planteo de lo que estuvieron comentando hasta ahora conlleva todo esto. Digo, porque es la lógica del impacto por fuera de los lugares del aula, la cercanía de esos mentores con los que están participando, la lógica de la sociedad civil impactada con esto. Digo, en ese sentido entiendo, Nicolás, que se afronta algo muy especial. Es una construcción que es diferencial a lo que muchas veces se hace, ¿no? Sí, es... Quizás esto ya me lo, me, me lo has escuchado decir, eh, Gustavo, varias veces, pero la, la diferencia está en la cooperación, en la colaboración, en el compromiso que le han puesto todos los compañeros, compañeras, compañeras que han trabajado en este proyecto para, para, para animarse a dar el paso y hacer algo diferente, pero también, como muy bien decía Ernesto y reafirmaba Andreina, pa, también para sostenerlo en el día a día. O sea, cuando se produce esa alquimia ¿no? y hay una, una mirada... Este, que tiene un componente de innovación, también, digamos, un gran apoyo de parte de, de, de las redes, de IVOS, eh, en confiar, y esto es importante para nosotros desde Claxo, subrayarlo, confiar en Claxo para llevar adelante este proyecto fue para, para nosotros muy, muy, muy importante, y digo, es alquimia, ¿no?, de imaginar y animarse a hacer un proyecto con componentes que quizás no son los componentes de un curso como uno se los imagina tradicionalmente, y al mismo tiempo de sostener con un trabajo... Eh, increíble, cotidiano eh, y durante meses para poder tener eh, hoy a esta primera generación de, de graduades eh, del, del diploma, del proyecto TARG y también para redoblar la apuesta, porque la idea y en eso vamos a estar conversando en los próximos meses es seguir creciendo seguir trabajando juntes eh, sumar componentes de investigación sumar componentes de difusión y bueno, ojalá eh, es un sueño encontrarnos eh, colectivamente en México 2022, en el gran evento que va a desarrollar Claxo para poder tener ahí un momento presencial y mostrar todo lo que, lo que pudimos construir juntos. Pensaba y te iba a decir en la lógica de un cierre, pero posiblemente eh, ahí Claxo 2022 sea una nueva apertura, digo, para estos debates, para estas discusiones, digo, un nuevo espacio para, para abrir. Me encantaría, antes de despedirlos y agradeciéndoles enormemente por el tiempo y por la posibilidad de tener idea. Entonces, recordemos dónde se pueden ver los, los materiales, porque entiendo que del otro lado va a haber gente interesada en conocer un poco más, en escuchar los podcasts, en poder descargarse el libro. ¿Dónde pueden acceder a esto y enterarse un poco más de información, inclusive le, le voy a pedir a la gente del equipo de producción que después eh, ponga en todas las redes los, los vínculos como para poder difundirlos, pero Camila, Nicolás o, o Andreina o Ernesto, eh, ¿dónde entonces podemos ver todos estos materiales? Yo antes de los materiales, un agradecimiento para que no se nos pase a Car Esquivel y a Gabriela Bonilla, parte absolutamente fundamental de este proyecto, que es justo que sean mencionadas, lo debería yo haber hecho al comienzo, lo hago ahora, pero peor es no hacerlo. Eh, mencionadas, Cami, mencionadas. Fuente, Ernesto, seguramente ahí pueden contestar la pregunta de bus. Buenísimo. Sí, puntualmente el libro Tejiendo Redes se puede descargar desde la librería de Claxo. Uno puede buscar, repetimos el nombre, Tejiendo Redes, el VIH visto a través de 14 activistas de Latinoamérica, cuyo autor es Frank Baez, pero siempre aclaramos con la participación de las entrevistas. Y por otro lado, eh, la serie podcast, que como decía Gustavo, no solamente está en Spotify, en el usuario de, de Spotify de Claxo, sino que también está en un montón de otras plataformas y que también se puede acceder desde la web de Claxo en el área de comunicación. Así que, si lo buscan, eh, tanto el libro como la serie podcast estará a disposición de forma gratuita y abierta para, para quienes quieran acceder a ellos. Maravilloso, entonces. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer a todos y a todas. Gracias, Nicolás, por esta invitación con, con muchos invitados, invitadas, invitades aquí en el, en el piso. Así que gracias por, por este encuentro que nos permitió no solamente viajar por diferentes lugares de Latinoamérica, sino poder tener más claridad de este proyecto y de sus materiales. Eh, gracias, Camila Donar, Andreina Quiroz Vázquez y Ernesto Cortés. Y gracias, Nicolás. Hasta la próxima columna.